Qué gusto, me da poder saludarlos una vez más y continuamos con los detalles del pronóstico del tiempo. Para este viernes, temperatura máxima alcanzando los 26 grados centígrados. Un cielo soleado, despejado, ambiente caluroso, no hay probabilidad de lluvia. La humedad relativa en un 24%. Alrededor de las 10 de la noche habrá un ligero descenso en la temperatura, marcando los 19 a los 20 grados centígrados y la humedad en el ambiente de 26%. Para el día de mañana, sábado, clásico regio, no hay pronóstico de precipitación, ambiente fresco, eso sí, en el transcurso de la noche, así que cargue con algún suétercito ligero si usted ya tiene planeado alguna actividad al aire libre, mientras que por la tarde la temperatura máxima estaría alcanzando los 25 grados centígrados, un cielo completamente despejado, se nubla para el día domingo con máxima de 27, mínima de 16 grados centígrados y como lo estamos viendo, para la próxima semana nuevamente van a continuar las temperaturas superando los 30 grados centígrados. El día lunes, y también para el día martes, sin pronóstico de lluvia, así va a continuar para el día miércoles con una máxima de 24, mínimas de 10 a 16 grados centígrados. Le comento también las temperaturas y condiciones para la República Mexicana en Tijuana, la máxima alcanzando los 22 grados con mínima de 3 un cielo despejado. Allá para Chihuahua, ambiente bastante fresco en el transcurso de esta noche de viernes, 5 grados centígrados, marcando el termómetro con una máxima de 20 grados en Mazatlán, en Guadalajara. A la temperatura máxima oscilando de los 25 a los 29 con mínimas de 11 a 14 grados centígrados allá para el municipio de Celaya la temperatura por la noche oscilando de los 8 a los 9 grados mientras que por la tarde ambiente caluroso 29 grados centígrados así que no se confíe un cielo parcialmente nublado en Acapulco 29 con 21 grados y nuevamente continúa un canal de baja presión por todo el sur y el sureste de la República Mexicana para Tuxtla Gutiérrez está generando probabilidad de precipitación. Lluvias dispersas con máximas de 33, mínima de 19 grados centígrados en Veracruz, Mérida y Cancún. Un cielo medio nublado con temperaturas máximas de 30 a 35 grados centígrados. Allá para Reynosa disminuye la probabilidad de lluvia. Un cielo medio nublado predominando con máxima alcanzando casi los 30 grados centígrados. Allá para Torreón, cielo despejado. En Macal en 29 con 18 y allá para El Paso va a continuar ambiente fresco. En el transcurso de esta tarde de viernes se estima que el termómetro solamente esté llegando hasta 17 grados con una mínima de un solo dígito de 5 a 6 grados centígrados. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Cuídese mucho que pase un excelente inicio de fin de semana.